de constelación que no tiene alternativas soluciones que no encuentra otra salida que el amor si se presta una alegría a venir la carga como el de un venir por temor a lo que no pueda surgir no hay dolores que sean indestructibles que sean irreductibles aborna la entereza de vivir con aquello que aparenta divertir un irónico bufón hace reír le pone pequeñas trampas al amor son sacándoles secretos de interior que no busca más que otra confusión no no no no no hay dolores que sean indestructibles que sean irreductibles Cero soluciones, que no encuentro otra salida que el amor. Y si se presta una alegría a venir, la carga como el peso de un venir, por temor a lo que no pueda surgir. No hay dolores, que sean indestructibles, que sean irreductibles, son simplemente dolores.